Para mí es un honor presentarle a nuestra hermana pastora de Argentina, el cual, la cual me invitó y estaré con ella y ellos allá en ese hermoso país en lo que es Congreso de Guerra Espiritual de Liberación y Sanidades. Así que, mis hermanos, a todos ustedes, que han invitado, todos ustedes que han invitado a asistir a esos grandes eventos, pastores, líderes, obispos, profetas, cristianos en general. Para mí es un honor verlos allá y estrechar ese lazo de amistad, de hermandad y compartir las enseñanzas sobre guerra espiritual y orar por ustedes y que el poder de Jesucristo, su autoridad, se, se vea su gloria ahí y muchos de ustedes se han liberado sanados para la gloria de Jesucristo. Bien, mi hermana pastora, gracias por, por, por esta invitación, mi hermana. Cuéntanos, mi hermana, cuéntanos allá, hermana, el, el, el lugar, su nombre, el lugar, la invitación que vamos a hacer allá. Hermano, yo sé que va a ser glorioso lo que va a pasar allá. Sí, Pastor Roger, eh, nosotros estamos esperando su visita acá en el sur de Argentina, en la Patagonia de Argentina, eh, General Roca, Río Negro. En realidad, eh, toda la zona donde usted va a visitar eh, está esperándole. Eh, vamos a convocar a todo el grupo de pastora, en la cual yo lidero un grupo de pastora, aproximadamente 30 pastoras de acá de la Ciudad y de los eh, Estamos eh, En la espera de, de poder hacer este congreso En la cual eh, Queremos que usted traiga Todas esas experiencias Que Dios le ha permitido vivir Y poder compartirlo acá Con, con cada uno de los siervos De Dios wow. oh, mi hermana, Gracias mi hermana Me honra 30 pastores Estamos hablando de un promedio, por ejemplo, un promedio de, de, de congregación con bajito, 50. Estamos hablando de como de 1.500 hombres de Dios que van a recitar enseñanzas allá. Es un ejército, hermana. Es un ejército que se ha formado allá. Y ese es para gloria de Jesucristo. Y ese es su objetivo. Porque Cristo Libera es un ejército que tiene una escuela de enseñanza, pero es un ejército a nivel mundial. Incluso se encuentra en Joel 2. Ahí aparecemos todos nosotros. Mi hermana, yo sé que va a, ser, va a ser gran bendición eso allá, porque es la voluntad de Jesucristo. Así que hermana, allá estaré con el equipo de acá del Ministerio de Cristo y acá de Estados Unidos, más otros que van de otros países allá. Y estaremos allá con ustedes, mi hermano, con mucho gusto allá. En la Patagonia, ¿no? Correcto, Patagonia. Correcto. Sí, sí, wow. pastor. Wow. Bueno, hermano, entonces allá vamos a gozarnos. Así que pastores, mis hermanos, todos los que están conectados allá, eh, van a ir allá, mi hermano. Mi hermano, eh, asistan con sus líderes, con sus congregaciones, porque eso va a ser glorioso, glorioso. glorioso. Y si más pastores ahí quieran asistir eh, o que estemos por allá, hablen con el hermano, contáctenos para darle información, porque la verdad que para nosotros será un gran un honor. Vamos a estar un mes en, todo, en toda Argentina. Y incluso ante Argentina vamos a estar en República Dominicana también un mes, el mes de febrero vamos a estar en República en República Dominicana y después vamos a estar en, en, en Argentina vamos a estar del a mediados de de abril hasta a, no, no de a, no, al, final, al principio al final de marzo hasta el sí. mediados de abril porque y después de aquí después de ahí vamos a dirigirnos para eh, Costa Rica, Costa Rica. Así que es una, una, una correa grande que estamos haciendo en todo, en todo el mundo entero. Así que, mi hermana, gracias, mi hermana, por la invitación. Yo sé que va a ser gran bendición allá. Va a ser gran bendición, mi hermana. ¡Wow! Tremendo. ¿Y la mayoría conocen, el, la mayoría conocen ya este ministerio? ¿Correcto? Eh, aquí eh, hay una parte que está conociéndolo. Yo a través de un hermano, Jorge, quien es el que está moviendo esto eh, y conectando con todos los líderes con, con la directora de, de Cristo Libera que es la escuela acá en, en la Argentina y bueno, yo pude hacer conexiones con algunas eh, hermanas a otro país, por ejemplo Chile pues yo soy pastora misionera acá en la Argentina y, y bueno eh, es así como yo lo conocí a él en un retiro un campamento de jóvenes y ahí él me comentó de esta experiencia para mí es una gran una gran oportunidad de poder especializarme en todo lo que es la teoría porque la práctica eh, yo la, la tengo de que era muy niña soy de la cuna de, de, del evangelio eh, Dios me trajo a este mundo después de, de haber sanado a mi madre de cáncer yeah, y bueno, y Dios me permite a esta altura de mi vida conocer esta preparación que yeah. yo creo que es una escuela de preparación, como decía nuestro amado pastor Roger eh, de soldados para Jesucristo ¿sí? y bueno, a mí en realidad me agrada mucho esto de lo que es Siempre recuerdo una palabra que hice, conocer es la, la, la verdad y la verdad mm -hmm. te hará libre. Y no puedo entender cómo la gente puede vivir bajo un cautiverio si Jesucristo ya pagó nuestra libertad. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien hermana. ¿Me escucharon? Eh, y le recuerdo a todos ustedes, mis hermanos, lo que ven esta transmisión, esta y ya la ven por, por audio, la, este... Eh, yo estoy ubicado acá en Seattle, acá en los Estados Unidos, pero este es un ministerio mundial, en donde estamos en más de 35 países, países, cada país tiene su coordinador, tiene su escuela, y este ministerio no monte, no monte, no monte iglesia, este ministerio, este ministerio es para las iglesias, todo el contenido que, que tenemos acá, sobre, de parte de Jesucristo, para entregárselo a la iglesia, a los pastores, a la congregación, para que, eh, para que ahora sí, más empoderado, porque este, este, hay una información tremenda acá de guerra espiritual, Ahora si empoderados, con el poder, lógicamente, de y salvados Jesucristo, eh, vayan a cumplir la gran comisión, porque el final es buscar a los perdidos, a, para que conozcan a Cristo y sean salvos, porque ese es el objetivo. Entonces, este ministerio lo va, lo va a ayudar, porque es, es una herramienta para facilitar la gran comisión. Es una herramienta. Cristo la usó, todos los, los apóstoles usaron el poder. El poder. Porque hay dos formas para que la gente crea. Una es por las palabras, y otra es, por las por, eh, por señales y milagros, señales y prodigos, Jesús no lo dijo. Entonces, el, entonces la mayoría de gente eh, estamos, estamos usando lo que es la palabra, ajá pero si la persona no cree, entonces hay esta otra herramienta que es el poder y la autoridad de Jesucristo, que este ministerio, gracias a Dios, que nos ha revelado muchas, muchas, las armas están en la iglesia, están en la, la palabra de Dios pero el, el, el cristiano en sí no las usa, no la, la desconoce, no las usa, y al no usarlas es como si no las tuviera, entonces a través de este ministerio se le entrega todas estas herramientas para que enseguida la persona la ponga en práctica. Igual como estaba yo todo enfermo, predicaba el evangelio, y estaba yo todo, todo enfermo, estaba yo con tantas cosas que sufría yo, cuando gracias a Dios conozco de este ministerio, aplico a mi vida, y todo quedó enseguida, quitado todo enseguida, todo su ataque de, de muñeco que tenía yo encima, de enfermedades. Entonces, este ministerio ayuda a eso, a facilitar a la iglesia, a usted pastor, ministro, apóstoles, a cumplir la gran comisión. Repito, este ministerio no es para montar iglesia, nosotros no montamos iglesia, es para las iglesias. Apoyamos a los pastores, porque eso es orden de parte de Jesucristo. Apoyar a los pastores a que cumpla la gran comisión. Va a facilitar, va a facilitar el cumplir la gran comisión, que al final eso lo es, para irnos para el cielo, que es lo que Dios quiere. Así que, mi hermana, Gracias pastora, gracias por, por haber invitado ahí Yo sé que va a ser gran bendición Y ustedes pueden ir allá a asistirnos asistan, eh, eh. Pueden contarme contar, a mí o a la directora de la escuela en, en Argentina O, o a, la, a la pastora para que usted se anote Y vaya a sus congresos O su congregación, vaya a, su, a su, O te a otros pastores a eso Porque es muy importante Es clave, es clave eh, Así que hermano, nomás, Así que lo bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo Una, una palabra más pastora no, solamente esperar, eh, estamos levantando cadenas de oración, cubriendo. Yo ya puse el anuncio en el, en el grupo de las pastoras que tenemos y bueno, ya se le extendió la invitación a los consejos pastorales y ya estamos preparando el salón para, para convocar a toda la gente que, que pueda asistir. En esa fecha ya toda la gente va a estar de vuelta de sus vacaciones Así que creo que va a ser una tremenda bendición a todo aquel que quiera sanidad, liberación, a todo aquel que quiera venir a escuchar los consejos, tomar las herramientas que usted va a traer para esta provincia de Río Negro, en donde está la Patagonia Argentina, acá en todo el, el sur de Argentina, donde eh, convoca eh, Neuquén, está Cipoletti, está Allen, está... Villa Regina, está Maiqué, está Huergo, Cinco Salto, son todas las ciudades de alrededor. Y bueno, eh, Roca, eh, General Roca es una ciudad medianamente grande y bueno, creemos que vamos a alcanzar todas esas otras ciudades para convocarlos aquí al lugar de General Roca, que puedan venir con sus iglesias, vengan sus representantes, sus líderes. Y creo que va a ser una, una gran bendición, Pastor Roger. Un agrado poder conocerle y tenerle acá eh, en nuestra tierra y que pueda bendecir también nuestra ciudad. Amén, amén, amén. Sé que va a ser gran bendición. Eh, este ministerio está formando eh, guerreros eh, y para conformar el ejército Cristo libera a nivel mundial. Somos más de un millón a nivel mundial. Y queremos más, más, más para que vayan, vayan, vayan y hagan la, hacer la gran comisión. Y yo sé que va a ser mención Muchas gracias, mi hermana. Dios me la bendiga, mi hermana. Gracias por su atención, hermana. Comparte esta información. Yo sé que va a compartir por la radio, por la televisión, por varios medios allá. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Y a todos ustedes, hermano, gracias por estar escuchándolo, viéndolo, mi hermano. Así que nos vemos pronto. Dios me lo bendiga. Le habló su amigo Roger Muñoz director del Ministerio Cristo y Internacional, de a de los estudios de televisión, acá de Seattle, Washington. Bendiciones. Bye.